A empezar vamos a empezar eh, así visualmente lo veis está bien pero se ve como una letra un poco pequeña en algunos sitios cuando yo creo que el tamaño el mismo era tipo un poco ¿Eh? ah, ¿eh? de letra pero un poco pequeña no. yo creo que era un poquillo más grande <risa> de la que había habitualmente Es un poco pequeña un poco... Eh, que a lo mejor lo que tenéis que intentar es y lo digo para todo, intentar sintetizar. ser mucho más conciso y sintetizar. Eh, bueno, resumen tal, está bien. Objetivos motores, mejorar condición física, tener tal, mejorar capacidad de reacción, mejorar el dominio objetivo, mejorar la puntería, vale. Eh, consecución, evitar que el balón golpee nuestro cuerpo, golpear el cuerpo necesario, evitar chocarse, intentar agarrar tal, tal, bien. Objetivo meta, lograr golpear los diferentes. ...objetivos que habrá a lo largo de las fases con un balón... ...a la vez que se evita balones lanzando por ahí ...y siempre que no haya oportunidad de cogerlo antes de ir... ...para poder ganar la fase con más puntos... ...que el equipo contrario e ir progresando... ...de campo a campo para llegar a otro lado... ...no... ...nada más que tenéis que haber puesto esta última parte... ...lo otro es como explicando los objetivos de consecución... ...os dais cuenta de lo que digo, golpear, tal, tal... ...nada más que con la última parte... Acabar la fase, tal, tal, tal, con estas cosas. Todo lo demás es como explicando los objetivos de consecución, que eso a lo mejor aquí ya haberlo explicado en el resumen. Eh, otros objetivos, planificar, tal, cooperar, eh, bien, vale, que no sé por qué no aparece ahí entero, se ve casi, bueno, igual, está bien. Cumplir tal y cual, fases que hay, primera fase, aquí estamos, inc tenemos incluso unos encuentros en la tercera fase, que es golpear conos del suelo. Eh, me ahí picado, me ahí está bien, y los tiempos también están, están bien. A ver que los cumpla. Y, y nada, eso está bien. Eh, con respecto a esto, las flechas azules son lanzamientos. ¿no? Sí. Bien. Lo otro, las otras flechas son un poco chicas. Y nada más que la había hecho en línea recta, intentar ponerlas más gordas. Que si pones ah, bueno. la opción, se ponen más gordas sí. y se ven. Vale. Y también poner, es que se mueven solo en línea recta. No, poner también de la otra. Vale. ¿Vale? Y por lo demás, pues está así bien. Eh, si hubiese hecho un poquillo más grande a lo mejor y no sé. O el espacio un poco reducido. El logo de. De, de, sí? de la asignatura. ¿Sí? Tiene su gracia. Debajo y de otro objetivo. ¿Vale? Hay otro objetivo ¿Vale? más venga, chico ya. a empezar. Muy bien, Irima. Muy bien, vaya, Muy bien, Chavales. Pues venga. Eh, yo soy Alejandro, Ana Luis. A Jose, que ya ah, se me ha olvidado una cosa, perdón. Creo que esto, el juego tal y como lo será, será porque han hecho eh, un exhaustivo revisión de los vídeos. Una exhaustiva revisión de los vídeos de pues Sobre todo Alejandro. <ríe> <ríe> <ríe> eh, vale, imagino que conocéis todo el quema. Vamos a hacer. ¿Quién más no conoce el quema? Ah, vale, sí, vale. Eh, que también se llama en algunos lados balón prisionero. ya sabéis. Balón prisionero, mate, bribe, tiene el cementerio en ah, otro. Sí. Total, que es igual que el quema. Lo único que el quema tiene una, fa, eh, una zona donde va donde van los eliminados. Y ahí, pues nosotros no tenemos esa zona. Es nada más lanzar el balón, cogerlo y demás. Como un quema normal, pero sin esa zona. Eh, va a abrir este campo. Eh, y además de esos tres campos va a haber cinco partidos en cada partido nos vamos a ir moviendo de campo que, que luego lo vamos a explicar cómo funciona eso. Eh, vale, os voy a explicar la formación va a haber cinco partidos, y, sí, cinco partidos y en cada uno va a haber una eh, nueva forma de conseguir puntos que se va a sumar a la del partido anterior en el primer partido únicamente se consigue puntos golpeando al adversario que eso va a valer un punto si da el balón en el suelo y de rebote le da al contrario no vale, tiene que ser de manera directa en el segundo partido se va a añadir que llevéis un cono en la cabeza, que tenéis que guardar el equilibrio con él. Eh, cuando vayáis a lanzar, si se os cae el cono, eh, es un punto para el equipo contrario. El que vaya a esquivar, si se le cae el cono, eh, no, no es punto para el equipo contrario porque es imposible esquivar sin que el cono se mueva. Intentar sujetaros luego lo que veáis. Solo eso, para lanzar, para que no peguéis cebollas, ¿sabes? A eh, en, la tercera fase a eh, en la tercera fase se van a añadir conos de color rojo, dos en cada campo, para que si los golpeáis también sean dos puntos. Ya tenéis que eh, golpear al contrario, que no se caiga el cono, y golpear a los rojos que va a haber. En la cuarta fase. Eh, en la cuarta fase se van a añadir dos porterías que serán en estos dos campos con las picas que y en el otro con los dos, con los conos más pequeños, que son aquellos de los gustan. ¿no? Sí, los grandes, pero que no son como las picas. Y por último, en el quinto partido se van a reducir las dimensiones del campo. A ver, acá vale. la fase es sumatoria, entonces cuando tú sigas una fase no se quita lo del anterior, sí, lo sino sí. que se va a sumar. Su... Vale, y va a haber tres campos, y si de allí va a ser el campo de bronce, el de medio de etapa y el de, el de aquí, el de oro. ¿Oh? Cuando un equipo gane, vale, va a pasar a un campo de mayor nivel, excepto este en es el de oro, que se van a quedar aquí. Y cuando un equipo pierda, va a pasar al campo de inferior nivel. decir, este en es el de bronce, que si pierde, pues se queda también en el de bronce. ¿La habéis entendido todo? Sí. Ahora sí, entre cada partido, vamos sí. recordando lo que entra en cada fase. Vale, venga, pues chicos, como pues primero, primero el equipo 1 y el equipo 2. El equipo de un tuiseira, pero no... ¡Madre! Si No de juego que quería. ¿Qué hago con el el formulario? el formulario? ¿Qué hago con el formulario? ¿Qué hago el formulario? ¿Qué hago el Parece ya con la jaca de, de Ruki, vamos. ¿Qué? Eh, tiene ver, vamos ver ver, a ver que nos sorprenda.